Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Yo soy Tox Gamer. Antes de que comencemos el vídeo, quiero que todavía los que queráis poder aprovecharos de esta gran, gran oferta para comprar el Dead Island, la edición especial, ¿no? Con todas sus cartas, el mapa, con su caja bien, a 93 euros que todavía lo tenéis en Amazon. Os voy a dejar abajo en la, en la caja de. en la caja, perdón, en la descripción, os voy a dejar el enlace para que si todavía tenéis suerte puede comprarla también acordaos que si tenéis el que si utilizáis el microsoft edge hay eh, arriba justo en la en, don, en donde se escriben las urls donde se escriben las páginas eh, un, una especie de etiqueta azul vale que aquí tienes pues dice que tengo 14 eh, cupones son cupones de descuento que te dan desde el Microsoft Edge, más o mejor, vamos, no sé. Pero cuesta 93 euros, de hecho, más barato de lo que me ha costado a mí. A mí me ha llegado a costar casi 99 euros. Pero, eso sí, en español, en italiano y en español, hay que decir, ¿eh? Cosas de, de la distribución y tal, Pero está en italiano y en español. Eh, aquí veo que viene con las GAF, por cierto, también para PlayStation 4 y para PlayStation 5 también está. Creo que también para PC, por supuesto. Viene con el stick exclusivo, con el disco del juego, pase de expansión, mapa del viaje de, Veni de Venice Beast. Eh, seis cartas de tarot de MataZombies. Dos insignias, un parche, pack de armas de serie B, pack de armas doradas y ya lo podéis reservar. Pues aquí os voy a dejar el enlace y vamos a comenzar pues... Bueno, antes, antes de... vamos a acabar con el Danti. Voy a contestar a unos tontos que salieron... Pero le voy a... os voy a contestar rápidamente. Ya que sois los únicos con tamaña estupidez como para poder entrar a... Insultar, e intentar defender y quedaros más solo que la una, por cierto. Ahí, ahí está el apoyo que recibe vuestro amo. Pero bueno, eh, vuestro amo se ha puesto el cheque azul porque es la única manera en la que valida su que es youtuber. No, él no valida que es youtuber por el número de, de suscriptores. No, el pagando, pagando que, como dije en otros vídeos, yo me puedo gastar el dinero en chat GBT 4 sabiendo que, que el dinero va para él los más porque. OpenAI es de Elon Musk, pero yo voy a utilizar eh, Microsoft Edge, voy a utilizar la tecnología de Microsoft, que creo que es la que mejor se adecua a, a mi manera de trabajar entre tanto no es que tenga ningún perjuicio por probar o utilizar otras plataformas pero confío más en la que en la que más conozco no en la que más eh, digan algunos que, que es mejor es, pa, pasa lo mismo por ejemplo con los programas de edición hay un amigo que me dice, ¿a qué utilizas el, el Filmora? Yo llevo apostando por el Filmora bastante. Mi amigo sabe que, por ejemplo, el Filmora, la última, cuando se quejó del de Filmora, eh, y vio oye, esto no lo no, no te no te resulta un poco difícil. Yo, bueno, ya, yo ya estoy acostumbrado. Eh, eso era con el Filmora 11. Ahora estamos con el 12, que tenemos inteligencia artificial dentro de, del Filmora. Edición, cosa que no tiene los vídeos de, de Ay Bueno, yo me pregunto que por qué tengo que eh, ser condescendiente con un tipo que se ríe de un chaval que se muere que se mete con las mujeres y no me digan que no porque no es la primera vez ni la última que se ha metido con mujeres que dijo de, de amor chica meneate mueve las tetas claro en este país blanqueamos muchas cosas que, que luego son lo que son eh, en fin son cosas que te vas dando cuenta también del personaje que dices es que mira que lo compre quien lo quiera comprar cuando haya una noticia de cualquiera de ellos, se tocará. Yo no le puedo tener odio a una persona a la que ni conozco ni tengo aprecio. Primero hay que tener aprecio para tenerle por lo menos desprecio. A mí me es indiferente si le va bien o le va mal. A mí es un mal endémico que lo tengo más visto ya más de 10 años entre el, el tintineo de, de la gente que está en contra de él todo el día con, con él en la cabeza por no hablar de, de los que se convierten en fanáticos o sectarios dentro de sus seguidores porque también hay que entender que no todo el mundo llega hasta ese grado creo yo, espero que no todos los que siguen a esta persona llegan hasta ese tipo de fanatismo y fundamentalismo de eh, con este no te metas porque es como meterte con mi Dios o meterte con mi religión que me recuerda mucho bastante a los que se ponen de la misma manera porque se meten con su paupérrima consola paupérrima deficiente inútil y ha gastado 8 minutos, he gastado demasiado tiempo en verdad en ustedes, pero tenía que contarlo, ahora vamos a meternos en harina, como decía Chema y vamos a hablar de eh, inteligencias artificiales, pero sobre todo bueno, la noticia más destacada hoy es que el Mid Journey eh, ya está solamente está de pago, ya han dejado de, de dejarlo libre a raíz de estas fo polémicas fotos que hubo con el expresidente Donald Trump en las que, bueno, podemos ver alguna de por aquí en la que me gustaría dejarlas durante un, un tiempo mientras os estoy comentando sobre estas fotos no os estáis dando cuenta por ejemplo en las manos como faltan o sobran dedos como hay caras que se deforman en la foto lo digo porque es un punto en que la inteligencia artificial todavía cogea evidentemente el día de mañana harán fotos mucho mejor pero a día de hoy cuando intentan hacerlo un montaje de esto con la inteligencia artificial eh, tiene ciertas cosas que todavía le quedan por pulir. Lo que sí que está ya a punto de caramelo, a finales del 2023 piensan sacar el chat GPT-5. Hace un mes, simplemente hace un mes, que lanzaron, digamos, el chat GPT, ya lo conocíamos algunos, pero por amigos que saben de informática, que saben de ordenadores, y llega para quedarse de una manera estrepitosa, en menos de una semana llega a alcanzar una cifra superior en usuarios a cualquier plataforma conocida como Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, etcétera, etcétera, en una sola semana en una semana eh, OpenAI con su chat GPT eh, demostró que la inteligencia artificial nos podía hacer la vida tan sencilla que, que vamos a perder el trabajo todos, vamos a perder el trabajo en muchos campos y, y, y no solamente en campos ahí eh, automatizados no, vamos a perder eh, trabajo, también se van a ganar trabajos como el de Prompter, que son los que mmm, sabemos hacer preguntas lógicas o muy definidas para hacerle al chat GPT dependiendo de qué es lo que tú quieras buscar porque no es lo mismo eh, la manera que tienen algunas la mayoría de preguntarle eh, oye hazme esto no hay que hay que ser específico y, y bueno y hay que tener hay que saber cómo hacer los prompt que son las las preguntas las frases se va a hacer pronto bueno ya lo es una manera de ganar dinero con el chat GPT pero le podemos preguntar directamente en cualquier momento del vídeo ¿Cuándo le va a ir? A finales del 2023 va a estar el ChatGPT 5 Que es equivalente a la inteligencia De un ser humano eh, Esto suena a ciencia ficción Pero es verdad un ser humano eh, con esteroides hasta aquí eh, cerebrales que hacen que su mente vaya a mil por horas porque estamos hablando de que es una inteligencia artificial con la misma eh, funcionabilidad que el cerebro humano es como un ser humano y es capaz de llegar a conclusiones mucho más correctas que hasta ahora digo hasta ahora porque todavía hay veces que evidentemente en algunas cosas se puede equivocar esto pasa porque... ¿Por qué se equivoca? Se equivoca porque nosotros nos equivocamos, básicamente. Si tú eh, le das a una inteligencia artificial un montón de información falsa y le preguntas, responderá con esa información con la que se nutre. Es decir, todo proviene también los errores. Si pueda tener la inteligencia artificial, hasta ahora también provienen de nosotros. Porque paradójicamente somos nosotros los que le, ha, le hemos dado toda la cultura, el ser humano, todos los libros que se han creado, códices, etc., que han sido transcritos o traspasados visualmente a imágenes todo esto lo toda esta información la tiene registrada puede acceder a ella lo que lo convierte en un, en un asistente increíble aquí se me queda ya una cosa ya por último con esto quiero terminar el, el, el vídeo con estas hermosas imágenes de cortana porque claro cada día como dice aquí en generación Xbox dicen que cada día estamos más cerca la verdad es que ya se puede ya se puede hacer una cortana puesto que se puede crear tu propia tu propio chat gpt te lo puedes crear hay tutoriales incluso en youtube donde te explican perfectamente cómo hacerlo tienes que eh, es verdad que a ver todo tiene su trabajo todavía ¿eh? todavía tiene todo su trabajo no nos van a quitar todo el trabajo pero desde luego a muchos van a perderlo eso da un funcionario fuera o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si el propio chat me puede hacer todo ese papeleo en un minuto. Eh, son cosas, son... Mmm, la mayoría son empleos en los que utiliza mucho el corta y pega. Por ejemplo, en ciertos casos, eh, como he dicho en... En el tema de abogados, muchas veces los abogados tienen que tomar esos tomos enormes que tienen en sus despachos, eh, irse a la, al artículo, la ley, copiarlo por completo, transcribirlo, escribirlo en un, en un en físico además, escribirlo, pasarlo por el ordenador, pasarlo en físico. Cuando todo eso te lo puede hacer el chat, o sea, ya no necesitas a dos becarios, a lo mejor. Eh, que están ahí trabajando contigo para aprender o solamente te hace falta uno y sobre todo que tengan conocimiento de, de, de los prompts. los prompts son mucho más importantes de lo que uno cree porque la manera en la que tú preguntas a una inteligencia artificial eh, de, hará que dependa de la, de la respuesta que reciba si es más concreta o es más de tu agrado o menos de tu agrado si es funcional o no lo es también eh, también me pregunto que si se pondrán el cheque azul pero bueno lo de poner a Cortana es una cosa mmm, que, en mi opinión, es algo que se puede conseguir ya. O sea, Cortana existe. Lo único que me pregunto, ya con todo este aborágine de, de noticias relacionadas a la inteligencia artificial, es ¿cuándo lo van a meter en YouTube? Nadie se ha preguntado eso. Nadie se ha preguntado, oye, ¿me podía meter... Mmm, inteligencia artificial en youtube, no tener que buscarla en otro lado, hay hay algunas herramientas que te pueden ayudar, y eh, VidIQ, por ejemplo, que te ayuda pues, también con inteligencia artificial. Yo creo que es que youtube no está haciendo nada por, por mejorar su, su editor de, de vídeos, o sea, prácticamente no puedes, eh, eh, si todo lo que tú necesitas ...te lo pudiera proveer el propio YouTube... ...para hacer tu vídeo y hacerlo como a ti te gusta... ...que tuvieras que pagar... ...pues sería todo mucho más fácil... ...porque estarías trabajando en tu plataforma favorita... ...y además si quieres utilizas las inteligencias artificiales... ...o si quieres no... ...pero el caso es que ahí está... ...la inteligencia artificial es algo que no se puede parar... ...de hecho estamos en el chat GPT 4 Hoy y estamos hablando de que a finales de este año, de este año, salió el chat GPT-5 que es prácticamente un ser humano. Así que señores, no quiero ser alarmista, no, no quiero que nadie se alarme, eh, voy a perder mi trabajo, no, esto va a ser algo paulatino y sobre todo con trabajos que digo que son trabajos prácticamente automatizados, son trabajos que, que si te lo puede hacer una máquina mejor que mejor, por supuesto. Y si puede servir como herramienta para abogados, eh, para procuradores o cualquier tipo de persona que se tenga que gastar media mañana eh, entre papeleos, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Así que, bueno, yo creo que ya he dejado ya claro cómo hizo él a mí me parece totalmente diferente si ustedes pensáis que eh, si alguno piensa eh, de esa manera es que desde luego, no voy a perder el tiempo bueno bueno terminamos entonces porque ya hemos terminado con todo lo que tenemos que tocar de los mensajes estos que de los niños hamster calvos el mid journey se veía venir igual que el chat pt ahora mismo el chat pt 4 es de pago el chat pt 5 pues será también de pago evidentemente pero cómo será qué, qué hará que no podrá hacer el chat GPT 4 ya te puede hacer videojuegos por lo tanto lo que puede hacer el chat pt 5 desde luego mmm, Sobra decir que, que va a ser una revolución. Y por suerte, más, no, no habrá que esperar mucho para ver esa revolución. Así que estaremos muy atentos aquí en Toxic Game Channel. Hasta el próximo vídeo. Pero poder hacer un gameplay hoy. Tengo ganas de hacer un gameplay hoy y, y subirlo también al canal. No sé si de Nino Kuni o si de Resident Evil 4. vale. No lo sé, no sé exactamente cómo, cómo lo haré hoy. Pero nos vemos dentro de, el, dentro de otro vídeo. Hasta la próxima, amigos.